Hola bueno, chicos y chicas, cómo están? Aquí estamos en un nuevo video por el canal y estamos haciendo eh, la mejor versión para jugar Minecraft sin tener como problemas. Y bueno, aquí estamos en Sonicraft. Creo que se llama así Sonicraft? No sé. Y ahorita me puse en este el mapa porque, bueno, en nuestro craft, como que da la por muchos objetos que hay. Y bueno, tampoco que tenga la mejor PC del mundo. Bueno, eh, estamos en la 1.8.9. Ay, cabrón. Bueno, y sin más que decir comenzamos con este vídeo vamos allá bueno acá estamos en ver, bueno estamos aquí en universo craft y estaré mostrando la mejor versión para jugar en eh, bedwars o pvp porque esta versión te permite jugar pvps en diferentes servidores también porque no tiene la barra de, de carga de las armas como cuando golpeas esto y aquí en esta versión es muy diferente tiene así el menú si tengo de versión más reciente, será muy diferente esto. Aquí está tus ajustes de video Y es casi igual, nada más que tiene esta diferencia aquí. Que no sé si será por el pack de el pack de texturas que estoy usando es este. God Bridge, porque esto, bueno, me ayuda un poco con los puentes. Me gusta también la mirilla esa que tiene. Bueno, iniciamos en uno y... Ya. Hay compañeros. Bueno, no es tan bueno tener compañeros. Porque se te dificulta un poco. Bueno. queremos Creo que... Voy a tener primero la cámara Me no, da como lagazos No sé Supone es que este pack de testuras Para no tener lagazos Bueno, se me acaba rápido No sé si irá por el Es que no tengo ni siquiera muchos chunks Porque sé que cuando grabo Me da muchos lagazos Bueno No sé si será el pack de duras o okay. qué Ok Voy a ir con mi compañera ya Acá estamos, con mi, con nuestra compañera Ouch. Que hay que ruchear, no mames, ahí están todos No, no, casi me caigo No puedo hacer los, los puentes rapidísimo Eso que a veces salen, porque no me salen los Diagonales, me salen más los okay. what llegó con Escalerita, no mames Seguí, seguí tú, seguí tú what? Ah, pues, oye un equipo que de sonido tan farme como ya es altísimo sanito y eso pues, solo? Sí, pues. que es lo posible nomás si pues así que te hago un altísimo que lo consigue lento ok vamos a seguir no no corre nah, no iba a llegar bueno ahora no sé cómo voy a treparme allá listo ¡No mames! ¿Dime que llegaron acá? ¡No! ¡Ten los verdes! And los verdes nos se a rushear, por eso nosotros también estamos rusheando Después de este partido será de otro paquete de Ya que... Hasta aquí me está dando lagazos. No. Cuando no grabo no me da lagazos. Es que... Mi, aunque tengo buen configurado mi... Mi... Grabador para que se vea bien la calidad y a la vez no me da tanto la gasa. Como que siento Que queda que como la gasa. No sé por qué <ríe> No, no pongas dinamita No Ay, ya es mi, mi caigo No, no doy ¿El <ríe> yo llegó? Sí, llegó Pero por André, ¿cómo es que André? Mi compañero quiere ir por TNT, pero es que eso no va a funcionar. No la. <risa> Ay, no mames. Pero ya volvemos. Me compré otra espada y tendré más cuidado porque. Ay, oh, el verde, es ¿sí? en serio. Sale aquí, sale aquí, sale aquí. Eso. No, me lo me. Ven, lo maté. <risa> lo maté y le caí en el aire. Creo que lo maté. Pero le salió ahí que me lo maté. Bueno, no. Esto es una espada de hierro. Esto hace más daño. Ay, me da Me están dando así muchísimos lagazos. No sé si lo verán. A ver, ahí... ya no me están dando tantos. Ahí viene el, otra vez el verde. Pinche verde. ¿Por qué no arrochea? Saben que no vas a, a poder... Sale aquí. que okay. okay, los verdes no tienen cama qué? Okay. no tienen cama tan que nos querían venir a luchar por la no tienen cama es okay, que formemos un poco aquí ok ok pensé que tenían cama ok espérate yo soy azul porque tengo 35 bloques de, de, de verde what the, what the fuck Y los verdes venían para acá Voy a coger un poquito de esto Espérate, ¿yo soy amarillo o azul? ¿Yo soy azul yo? Claro que te estoy confundido un poco Es que tenía 35 bloques de verde ¿Cómo que tenía 35 bloques de verde? Si sí, los bloques casi ni siquiera te dropen muchos Bien, no sé para qué bloque Los amarillos todavía están en pie Así que hay que tener un poquito de vida Ahí. Estos puentes son muy pequeños. Vamos acá y compramos esto. Bueno, ahora vamos a ir a la base de los. No. Bueno, ya vamos a ir, pero. está todo De está seguro están ahí estos toditos. De a no sé si voy a, poder, voy a poder empecé o no me voy a dar tantos lagazos. Voy a, voy a sacarlo de esto. Me da como que... No te va a caerme el baloncio. No sé si llego con... dt no llego con dt Ok, como esto. Como que me está fallando el click, no sé por qué. Le presiono duro todavía y no iban así. Es que fallé con la manzana, no sé por qué fallé solo con la manzana. No me está fallando con el clic de este de acá normal. No me fue el clic normal. El clic izquierdo creo que se llama. Tremenda cosa que se pusieron ahí. No sé si voy a poder reventar. Tengo tres TNTs. Creo que no voy a poder. De... Con esto no llego, creo. Para mí que no llego. Ok, hey, pero. ¿Por qué no intentarlo, no? What the? <risa> Uno, 2 y tres. Bien, yeah, vamos, vamos. No, pero mi compañero me siguió. What the? Petro. Ah, sí, sí, sí. Mi compañero me siguió. What the? Ok. Nico, no, no hay nada aquí. No guarda nada. Oh, no fue irval. Vamos <risa> no fue a darla. Ay, la reina va a llevar a mi compañero sin importa, no importa. Ok, somos de 3. Son de 3. Así que están completos los amarillos todavía. El lanzo la falla vale, lo mato. No, pueden guiarme, la lanza no otra vea a mí. Por eso hay un poquito. Ahí viviendo sin nada Ok, voy a coger esto para poner fatiga al minar. No sé si ya te lo adoran porque. Espérate. ¿No anda de base? No creo. Déjame como ya de todas maneras. Espero es que no vayan a la base. Ya que si no... Pueden ser los marillos que, que quieren venganza. Ok. Fatiga el minar. hay que ver si ya se repuso. Alarma. Esto. Fatiga el minar. Ok. Guardo esto aquí. Hay que ir a por los... marillos Seguro están en su base. ¿eh? Seguramente. La partida se ve como si la vamos a ganar. Pero no hay que... Falta uno de los amarillos. Ya ganamos. ¡Vamos! Okay. No mames. Bueno, miren la gasa que me dan aquí. Bueno, voy a comer partituras y unas dos partidas más y ya. Ya estamos acá con otra partitura que se ve así. El cielo se ve bonito. Y no me está, tanto, me está dando tanto la gasa. No me está dando. Yo no lo siento la verdad que okay, es de dobles creo, dobles, ah no, de tres, tres, ok, casi no gano las partidas yo, así que, fue algo wow ok, voy a poner en la cama esto, no pueden venir luchando no, ok, vamos allá, esperemos, bueno chicos acá estamos y mis compañeros se fueron, sí, claro que sí, esta partida está más que perdida, está muy perdida. Ok, pero ahí están los Ya con un TNT Creo que sí llega no Voy a ponerme una espadita si acaso quieren matarme Voy a intentar llegar a los verdes Como es que no llega Ok, voy a intentar hacer un TNT ya Así si me salen los TNT ya Pero no es como que No es como que se hagan y ya Tienes que calcular bien Que okay, máximo X se murió Okay. Ya se va, se va, se va Uno, dos y tres No, no llegaba ¿Cómo que no llegaba? ¿Cómo que no llegaba? Ya que habría llegado <coughs> Nah van a venir a rociarme, estoy seguro que estoy seguro, es que estoy seguro que no, no me vienen a aprovechar no tengo un pico de hierro así que podemos, podemos dañar así que no están en su base, claro pero Pues no muy bien es que eso es arcilla eh La arcilla es fácil de picar pero Ahí está, ahí está, ahí. <risa> sale te bien lo matamos y me cómo ¡Ay, no me saco daño y me Que esta caída me va a morir. Ay, empiezo a bajar poco a poco. <risa> no, cama destruida, es ¿sí en serio. Para que mi compañero se van, me destruyen la cama. Qué malos es que tengo. No hay nada. Azul, por favor, Azul, distraerlo. No puedes distraerlo. Azul Sí, el azul va, va <risa> Yo saben que no tengo cama Sal de aquí, de aquí Nah, casi los mato. Es que no le di bien el combo. Bueno, este es el último partido creo Es que mis compañeros, en serio. Todos mis compañeros se van. Es tan malo que me que tocar así. Ok, sí Están todos y todos. Ok. Con el azul, wey. Una de las skins más viejas es esta. Vamos. miren lo que se puede hacer en esta versión oh yeah miren la espadita es más rápida que el escudo normal que está en las otras versiones por eso que hay muchas personas que les gusta esta versión y no tiene su barrita como ya le dije que es alguna ventaja ok vamos para ahí bueno chicos acá estamos y ya fui a ver los diamantes y ve mejorar la espada está Y voy a mejorar este juego eh. Miren Como se Picardo Picardo No tengo mucho renderizado Ya que si no, no. Mi, mi, mi, La grabación se va a ver Horrible Full lag, bye Full lag Eso es injugable que okay. los rojos vienen para acá A ver si puedo destruirlo Acá ah, se me cae No, no, no. Me cucho, me caigo Ay, carajo, no, ratones Son ratones Son ratones Son unos ratones Son Pero es que son ratones Son No, me caí no Está viendo la cámara así. No. Son ratones, son tres ratones. Vienen por acá todavía, lo veo. ¿Quién compra arco en Bedwars? En serio, son ratones. Lo que pasa es que son ratones. Que hay en el rojo, miren? Son ratones. Son ratones. ¿Vieron? ¿Vieron? Es que son ratones. Ratones, man. Bien. bueno... Tengo ni siquiera para un baile igual. A ver si tengo que guardar algo aquí. No guardaron nada. No guardaron nada. Es que, es que... Sabe que no, si viene no va a poder... Matarnos a todos. que me tira flechas desde allá acá es que si me tira flechas desde allá de acá son ya ratones ok no se murió si se murió si se murió poción no quién era una persona invisible no era un invisible. Hay que tener cuidado. Nos pueden empujar. Ratón. Bueno, hay que comprarnos unas pociones. Poción de velocidad, poción de esto, poción de invisibilidad. No, mató a mi compañero. ¿Cómo es que mató a mi compañero? ¡Ratones! que son esas personas. Bueno, esto debe de verdad, la última partida. Eh, bueno, dos equipos matándonos. What the fuck, of... <coughs> este de. Este me se puede camuflar, claro. Se debe ganchar, creo, para poder que no se le vea su nombre. Es que su nombre se ve cuando está el chat. No sé. ¿De qué equipo estamos nosotros. Ne. A ver si nos empareja con una buena persona que no se sale. Si sí, me emparejan con personas que están no saliendo. Bueno, ya nada. Bueno, vamos a ver, vamos a ver con quién nos toca. ¿Con qué equipo nos toca? A ver, nos tocó con los verdes. Sí, con los verdes. Y sale Alex López okay. Vamos a ver si Alex López No se sale de la partida Porque lo maten Vamos a hacerle algo Vamos a hacerle algo No se sé si va a salir bien A ver No, no puede estar bloqueado aquí Deja que venga No, no, no, quería salir... No, no, no, no, no, no, no le de después que sale. A ver, como construyen otra cosa? Mira, ya nos vienen a arrochar, pero es que... No se puede estar un un ratito. Mira, que no tienen ni cama cubierta. ¿Cómo que cama destruida? Es ratón el este me... sal, ya sale aquí, sale aquí. ¡Vení, vení! No voy okay, tomar eso por esa. Ok Ok Me quiero romperles la cama, definitivamente Me hicieron eso, así que ahora nos toca a nosotros devolverlo. Que hay que ir a romperle la cama Vamos a romperle la cama Voy a intentar intentarme que sea Vamos acá Nah, no se podía No se podía Bueno, creo que... Bueno, chicos, acá estaría el final del video Porque, bueno Ya les enseñé más o menos cómo es la versión La mejor versión para jugar porque, aparte de que no tiene la barrita esa, la espada es bien cool. Y bueno, a mí me gusta esta versión un poco, ya que antes no me gustaba tanto, pero ahora me comienza a gustar esta versión. Así que, sin más que decir, hasta la próxima. Chao.